Bienvenida, bienvenido a este espacio de coaching con Hugo dentro de la plataforma Patreon. Este video va a estar dedicado a un posteo que no quiero seguir así. La piedra fundamental es su inicial a un camino diferente. Experiencia, desde mi experiencia como coach y como mentor. Y esto es súper validable. Hay que validarlo y hay que celebrarlo y te tenés que felicitar a vos misma. Vos, Entonces, a vos el mismo. que hayas marcado un hito en ese camino. mental, mental y emocionalmente, estás haciendo algo diferente. Estás tomando la decisión de no seguir así.